Vamos a entregar unos títulos de tierra urbana e instrumentos agrarios, Elías. Y el alcalde, ¿no? Y el gobernador. Vamos a... ¿Dónde está la lista? Juan, Ro... Perdón. Sí, Juan Rodríguez, del Banco Comunal Unidos por la Juanera. Ahí está Juan, ahí está Juan. Él... Vayan poniéndose aquí al lado. Juan Rodríguez recibe un título de adjudicación de tierra por parte del Instituto Nacional de Tierra. Venga, por favor. Juan Carlos Loyo Él va a recibir, oigan bien Un título de adjudicación de tierra ¿Cuántas hectáreas? 873 hectáreas ¿Ah? 873, 873, 873 hectáreas Va a recibir un crédito Para 130 hectáreas de maíz blanco Y va a recibir financiamiento de un, Para un galpón Para resguardar las maquinarias Juan Rodríguez ¿Este es un banco comunal, Juan? Sí, un banco comunal. Explícanos, ¿de qué consejo comunal? es el consejo comunal de La Juanera, señor presidente. Ajá, La Juanera. De La Juanera, ese es un caserío que está en el rinconcito de estado Guárico. ¿En cuál rinconcito? En el tanto? rinconcito sur, suroeste del estado Guárico. Suroeste, aquí de San Fernando. A la orilla del río Guárico. Nosotros estamos entre la repuesta de Cuando allá en Apure. No, por aquí por Calabozo. Ah, Está por Calabozo. de Sosa hacia Ahora, 18 kilómetros adentro. 700 hectáreas. 873 800. hectáreas. ¿Esas 800 son tuyas? No, señor no, presidente. Son oigan. propiedades comunitarias. Propiedad propiedades del Consejo Comunal. Del Consejo Comunal. Nosotros ahí, señor presidente, somos 504 habitantes. Somos 80 productores, donde los cuales tenemos eh, eh, semillas para trabajar maíz de consumo, que vamos a sembrar ahorita 230 hectáreas. Para gracias a Dios, a la inauguración de esta planta, de este silo de secado de maíz que tenemos aquí en el complejo, vamos a arrimar esa, esa producción a ese silo, señor presidente. Correcto, muy bien, Juan. Juan y toda la comunidad de Unidos por la Juanera, la Juanera. Ellos están creando la comuna, sí. hay que ir avanzando hacia la comuna. Luego viene Felipe Castillo. Don Felipe, que le dije que tenía cara de científico. Ah. Felipe, ¿de dónde eres tú, Felipe? Eh, para para, Matevejuco, no presidente Para para sí, más, de, Or más, de Ortiz más, para allá Matevejuco para allá, no, más allá, más allá de Ortiz Para para, para para se llama este Monte adentro Sí Ajá Pero Bueno, el... Felipe igual va a recibir un título de adjudicación de tierra Gracias Por parte del Instituto de Tierra y un financiamiento para mejorar su unidad productiva por el Fondo de Desarrollo Agrario Socialista y esas tierras ¿de quién son, don Felipe? Bueno, las tierras la tierra son mías y las están trabajando hace 14 años ¿Cuántas hectáreas tiene ahí? 70 70. 70, 70 ¿Con la familia? No, sí, con la familia ¿Pudiéramos decir que es propiedad familiar? Sí, sí, El socialismo respeta su propiedad que hoy yo estaba atropellando a Felipe ¿eh? que tiene ahí Felipe. toda la vida trabajando, ¿verdad, Felipe? Más bien venimos a apoyarlo, a apoyarlo, el capitalismo lo explotaba, lo explotaba, para que se libere y su familia y sus hijos. Bueno, luego, además de estos dos títulos, pero entiendo que son muchos más, ¿verdad? Solo nosotros entregamos dos aquí. Sí, estamos entregando pero es que todos los días estamos. Todos los días estamos entregando, ahora. Yo diría que todos los días, Blanca, hay que decirlo. No nos cuesta mucho que el Canal 8, en la noche, por ejemplo, todos los días, diga, bueno, aquí tenemos las imágenes noticiero. Hoy fueron entregadas 43 títulos de adjudicación de tierra, o aunque sea uno. Hoy se le entregó un título de adjudicación de tierra. Por allá, en los rastrojos de Varina, a Petra Pérez oigamos a la señora Petra Pérez, ¿qué opina Petra? allá ella hablando no me dejen todo a los presidentes nada más, no hay tiempo hey, yo paso aquí, aquí pasamos seis horas pero eso tiene que ser todos los días, yo no puedo estar todos los días en esto, ¿verdad? si no, si no quien gobierna, como alguien preguntó por ahí Hago, hacemos un esfuerzo, yo quiero hacer un reconocimiento al Canal 8 a todos estos muchachos camarógrafos eh, ah, espérate. El Canal 8, sus camarógrafos, su experiencia, su tecnología, sus periodistas ¿eh? Puesto a la orden de este programa Que ya cumplió 10 años Y empezamos los segundos 10 años ¿eh? Vive Televisión, su experiencia, sus camarógrafos Sus cámaras, sus equipos A la producción del programa Es un programa muy dinámico, muy diverso ¿Eh? y muy rico y muy odiado por la oligarquía ¿eh? pero muy amado por el pueblo y eso basta porque todo esto es para el pueblo el programa pretende ser siempre pedagógico abrir debates, abrir temas, abrir ideas incluso muchas veces criticarnos nosotros mismos todo revolucionario debe ser autocrítico pero es la crítica positiva no destructiva bueno, además vamos a entregar hoy aquí, título de tierra urbana, a doña Alida, ¿dónde está Alida? Eso, Alida Josefina, y a Agustina Dolores, Agustina, ustedes son del sombrero, del sombrero, le vamos a entregar el título de la tierra donde ellos tienen su vivienda, tienen vivienda propia, Sí. Ajá, pero la tierra no era de ustedes. No señor. Ah, entonces la tierra urbana Donde está la casa de Alida Y sus hijos Y sus hijas Y ya sus nietos, verdad Y de Agustina Ahí está la casa Esa casa debe estar ahí Dios quiera, para siempre Ahí no va a haber siembra de maíz Ni vamos a hacer una planta de esta No, es de ellos Ahí crecieron ellas Desde niñas a lo mejor bueno, ahí naciste en el sombrero Ahora, despreocúpate Porque la tierra donde está tu casa Es de ustedes, de la familia, de ustedes Un título de tierra, propiedad privada Ah, como dice el profeta Isaías Hay de aquellos Que juntan una, una casa y otra Y un pedazo de tierra Y otro, y otro, y otro, y otro Y se adueñan de todo Y dejan a los demás sin una casita Sin un pedacito de tierra Ay de aquellos, dice Isaías, porque lloraréis. Yo no les digo que, bueno, algunos a lo mejor lloran. No, no es la intención mía que lloren. Pero el rico es tan egoísta, ¿sí? Que si tiene 100 mil hectáreas y la mitad se le interviene, lloran. Bueno, lloren si quieren, yo no tengo, no tengo la culpa. No tengo la culpa. Pero como lo dijo hasta Cristo. Porque ellos son tan avaros, tan, que cualquier cosa les duele mucho. No, no, no, déjame esto aquí. Esta piedrita, no, no, no, eh, eh. no te metas con lo mío. Aquí estamos, el gobierno revolucionario haciendo justicia. ¿Dónde están los títulos? Vamos a ver. Eh, aquí está Juan Rodríguez. Vamos a entregarlo por aquí, Juan. Juan Rodríguez, Banco Comunal Unido por la Juanera. Ahí está la adjudicación de las 800 y pico hectáreas. Okay. Y el crédito para el maíz. Gracias, señor y presidente. Y ya llegó, lo que faltaba era el agua, mira, ahí viene. Sí, ya, gracias ah. a Dios nuestro pueblo llovió bueno. ayer también. Un fuerte, Muchas gracias. Ayer llovió presidente. allá. Sí, ayer llovió bueno, allá. Un abrazo a todos por allá. Sí, bueno, allá. Todos por allá. Sí, no se olvide el socialismo. No, sí, señor presidente. Todo lo que hemos hablado. La revolución socialista sí, tiene discutan, que avanzar. Pero hay que crear el sistema nuevo. Sí, señor presidente. Para que no nos trague el, el, el caimán del capitalismo. Sí, el capitalismo. Porque sí. si ustedes hacen, producen ese maíz y se les da buena cosecha. Y entonces llega a Perico de los Palotes con un camión a comprarles el maíz. ¿Sabe para qué es? Para revenderlo. Para revenderlo. Pa revenderlo. bien caro. Sí. Entonces no, junto con el gobierno revolucionario y las comunidades, el Consejo Comunal, debemos crear las redes nuevas de distribución. Que el maíz no sea una mercancía, sino un alimento. Un alimento para el pueblo. Claro. Saludos, compadre. Igualmente, señor presidente. Y aquí está el científico, Felipe. ¿Cuántos, General, años, el... tiene... ¿cuántos años tienes tú, Felipe? 74 años. 74 años imagínate tú y eres de aquí, huariqueño Aragua, pero tú no ah, tú eres de Aragua, de Maracay. de Maracay yo, de mismo San Sebastián San Sebastián. Sebastián, ¿cuántos hijos tienes? nueve, dos hembras y siete machos como decía Cantín <risa> ¿y nieto? Bueno, un madre? bojote, este bojote. Este, bueno, y entonces esto es el título de tierra mira, Juan Carlos Loyo, tú sabes quién es, ¿no? el sí. del Inti entonces le entregamos título de adjudicación ¿eh? a Felipe Castillo. 70 hectáreas con 2.582 metros cuadrados, sí, sí. denominado Fundo Los Naranjos, ubicado sí, sí. en Matebejuco. Matebejuco, parroquia municipio Germán Rocio, Estado Guárico. Aquí están los, eh, los límites y tal. ¿Qué más dice aquí? Esto no le cuesta nada a él, ¿verdad, Juan Carlos? Nada. El costo del papel, más nada. Reconocimiento de tu propiedad, que es de la familia. Y le dejas eso. Y aquí está la tarjeta de ahorro, la libreta de ahorro del crédito. ¿Cuánto es el crédito? Aquí tiene ya depositado, mira. Ahí está. ¿Cuánto tiene ahí? 104.000 bolívares. ¿Cuánto es el crédito completo? mil. Cuánto es el crédito total? 104 mil, así es. ¿sí? 104 mil, que eran bueno como 104 millones. Esto es para sembrar qué maíz también? Para ganado. Ganado. Perdón. Quieres agua, un poquito de agua no, por favor. Yo tengo, ¿tienes? ¿Tienes? ¿Qué tienes en el techo? Ah, no puede estar mucho tiempo de pie. No, entonces. Porque... ¿Estás arrengado. No ah, bueno, toma pues, Felipe. Gracias. ¿Cómo te vas tú para tu casa ahora? el hijo mío está por tú. Ah, ¿tienen carro? sí ah, bueno, poco a poco sí. Sí. poco a poco no lo vaya a coger la noche por ahí feliz. ¿sabes quién te Ajá. me parece? Ajá. a Niasper te me parece bueno, muchas gracias bueno presidente, muchas gracias a usted y a su equipo de aquí no, no me dé la gracia nada y a los que están en... ¿cómo se llama? el en el ministerio, el ministerio y, y todo doctor, gracias a ustedes por doctor, trabajar doctor. tanto y a la familia. Un aplauso para don Felipe. Tiene setenta y pico de años está aquí. Anda descansado, anda a descansar un poco. Tiene todo el día ahí. Tiene todo el día aguantando a Chávez ahí. Si Dios, si Dios quiere, si yo me muero, que me tengo que morir, pero no sé cuándo será Esto queda a mi tío. Bueno, algún día nos morimos. Y le quedará la tierra y la patria para los hijos. Que Dios te dé larga vida todavía, Felipe. Gracias, viejo. Le doy la mano hoy. Me da mucho gusto darnos la mano con este llanero vergatario que eres tú. Ah, y estas llaneras, muchachas, muchachas, ¿alida quién es? Alida, aquí está el título de tierra urbana. Esto lo da el municipio, Rafael Gil, por favor, señor alcalde, gobernador. Eh, ¿Cuántos títulos estamos entregando aquí? Sí, presidente, estoy coordinado con el decreto que va bajo los lineamientos suyos, lo que es el, decreto el decreto 1676 de febrero, claro. Correcto. Allí estamos Ese trabajando. decreto de, de la revolución del gobierno nacional fue, bueno, ordenando. Que se le entregue a los pobres al pueblo el título de la tierra donde viven. Presidente, mire, para mí es un honor hoy estar aquí, no sé si es porque estoy más viejo usted no se acuerda de mí pero yo recorrí mucho camino con Hugo Chávez pero... Fría, fui coordinadora aquí del movimiento bolivariano. revolucionario. vieja vas a estar, no, lo que <risa> está <que tano, risa> <que tano>, es <risa> bonita y, bueno, le, bueno, algo, yo, y le, le quiero decir algo Ajá. presidente, vocera del Consejo Comunal Amor del Banco Obrero pero le voy a decir algo sinceramente de, de, me, la voz mía en nombre de todas las barriadas del sombrero, porque soy luchador social de años, por esta revolución he trabajado abrazo tendido. en nombre de esas barriadas populares del pueblo del sombrero, quiero decirle que lo queremos mucho, que yo bastante le pedí a Dios volver a encontrar a Chávez en mi camino para darle un tremendo abrazo. Bueno, mujer. Lo queremos, presidente mira. ¿Sabes qué? Soy este, la capitana del Frente de Mujeres Revolucionarias con Chávez. Eres la capitana, la capitana aquí. del ¿Sí, Frente señor? de las Mujeres Revolucionarias con Chávez. 700 y me Dame un beso a cada una, Se lo una vale, por presidente. una. Pero mire, yo que, le, pedí a Dios, mucho, no y cómo le pedí a Dios, que pues Dios me hombre. lo bendiga. Y, y al equipo, que en verdad, el equipo que de aquí, de, de mi al gobernadora, a todos, hemos hecho un equipo muy bonito, hemos hecho un trabajo para entregar 38 títulos Basado en el decreto 1666 número 37, 1378 de la Gaceta Oficial 4 de febrero del año 2002, yo me siento orgullosa de tener el presidente que tenemos. el pueblo, a Dios el pueblo que, me que lo tenemos, pide que me lo bendiga. el pueblo, amén, el pueblo que tenemos. Toma Lida, dale un saludo a todos allá del, del frente de yo... y los consejos comunales. Eso y ella, y tú, Agustina, ponchale. también eres de aquí del sombrero. Sí, yo soy de aquí del sombrero. Mm. Bueno, ejerció ha sido un honor para mí por tenerlo por primera vez delante de mí Y a darle un, un saludo cordial y un revolucionario. Beso, un abrazo, revolucionario. Gracias. Alida para Agustina y Alida. ¿Y cuántos hijos tienes tú, Agustina? Bueno, ya... 20, <risa> 20 <risa> llegate a 20, Llegate a no, 20. No, a 10, no, a 10, no, a 10. 12 hijos. Bueno, ¿Qué? <risa> un aplauso, un aplauso a esta mujer que tiene 12 muchachos. Ahí está, y tú tienes como ocho Cinco, cinco. cinco. ¿Y Nieto cuántos tienes? Bueno, creo que ya la bojote. Esta eh, bueno, y qué, un aplauso, un reconocimiento, Dios. Agustina. Hay que ver sí, el esfuerzo señor. de las mujeres sí. para crear patria sí. Mira, aquí está tu título, pues, de la, de la tierra urbana Gracias Esto me lo llevo por aquí Sabete, queremos Bueno, este, mira, queremos ahora, ven acá, hoy. ponte tú Yo por este gracias. lado ¿Dónde está el, el, el conjunto allá que va a cantar? Dame la ficha, por favor, del conjunto, porque nos estamos despidiendo Mira que el agua, William, el agua se abrió, ¿eh? cogió para allá un chorro y el otro chorro para allá. Ajá. Entonces, estamos despidiéndonos. Vamos a saludar a los argentinos que están allá. Se escalaron todos los presidente. Mira, esos chivú que están ahí son argentinos. Vamos a darle un aplauso. Que coman frijol allá en Argentina también. Que coman frijol. Ahora, fíjate, vamos a caminar para allá Espérate un segundo, que va, vamos, mira el parrandero Mírese que está ahí Nah, guarda, ese se llama Alfredo Flores ¿De dónde eres tú, hijo? Ah A ver, micrófono, a ver, ¿de dónde? San ah, Juan de los Morros de San Juan de los Morros, este San Juan de los Morros Alfredo Flores, cantante Ángel Paez, el arpa, maestro arpista Julio Piña en el cuatro. Carlos Piña en el bajista Y Miguel Paez. El marajero, el flaco Miguel, te parece a Trevilín. Ajá. Alfredo, ¿qué vas a cantar? El Parrandero. Bueno, entonces ha sido un aló presidente muy bonito aquí en el sombrero. Un abrazo al sombrero, a las muchachas, a los muchachos, al pueblo del sombrero. Un abrazo a Guarico todo, Guarico lindo y querido. Y nos despedimos cuando son casi las seis de la tarde. ¿Qué te parece ya? Es decir, casi siete horas de programa. El aló presidente, más corto, imposible. Estamos además en la segunda década. Nos despedimos como tiene que ser en el llano, Zulbarán y todos los compañeros de la Fuerza Armada, los trabajadores, las trabajadoras del gran complejo agroindustrial del Sombrero, los consejos comunales, el gobernador, la primera dama, los ministros que nos acompañaron y todos los invitados especiales. Y ustedes, las muchachas del sombrero, los muchachos del sombrero, nos despedimos cuando viene la noche con el aguacero del invierno que llegó.